A veces, Dios no te dará lo que quieres, no porque no lo merezcas, sino porque mereces más que eso. Amigo, amiga, a veces Dios no te dará lo que quieres, no porque no lo merezcas, sino porque te tiene preparado algo mejor. Creo que no hay palabras más reales que estas. Hola. Sé bienvenido a V-Lifers, te saluda Ricardo niño, y me complace tenerte una vez más acá en nuestro canal. Por favor, te pido que te concentres, que cierres los ojos, que respires, que te pongas los audífonos y te conectes conmigo. Quédate hasta el final, que esta reflexión te va a gustar. no te preocupes si las cosas malas en tu vida les ganan en número a las buenas en esta vida todo tiene un propósito dios tiene uno para nosotros alguien ya no está a tu lado no te preocupes si se fue de tu vida es porque simplemente no te hace falta a veces la vida nos quita a algunas personas de nuestro camino, porque comenzamos a quererlas más a ellas que a nosotros mismos, y las quita para que entendamos que estamos mal. Porque sí, hasta para dar lecciones es buena. Tarde o temprano, ese dolor se irá. Tarde o temprano, todo tomará el rumbo que debió haber tomado en un principio. Tarde o temprano todo pasará, y entenderás que todo ha sido por tu bien. Tú, confía. Por más que nos duela, debemos dejar que las cosas fluyan. Debemos dejar que la vida actúe. No te aferres a nadie. Y mucho menos si ese nadie no se preocupa por ti. Ya la vida te recompensará. Si has actuado bien, claro está. Y no te dejes guiar por esas personas que han actuado mal. Y aún así les va bien. Ni se te ocurra imitarlas. Porque a ellas... La vida les tiene preparado algo muy grande, que seguro las marcará. ¡Hey! Dios es sabio. Si no te aceptaron en el trabajo que tanto anhelabas, es porque una oferta mejor está a punto de tocar tu puerta. Él sabe cuándo de verdad ya no puedes continuar. Y sabe también cuándo solo te estás haciendo la víctima para no afrontar las consecuencias de tus actos. No derrames lágrimas porque alguien ya no forma parte de tu vida. Si esa persona se fue, es porque conocerás a alguien mejor. Alguien en quien podrás confiar. Alguien con quien podrás ser completamente tú. Deja de llorar. Deja de lamentarte por lo que ya no pasará. No sufras más. No lo mereces. Tranquilo. Tranquila. Confía. Confía en el plan que tiene Dios para ti. Aceptar la voluntad de Dios te abre puertas y esas puertas aunque no lo creas abren tu corazón te ayuda a entender que el sufrimiento es pasajero y que el dolor que estás sintiendo ahorita valdrá la pena no te resistas a lo que ya está escrito en lugar de resistirte y hacerte daño ¿por qué no persistes si algo te afecta en este momento es porque debe ser así no insistas en que las cosas sean perfectas a veces, solo debes aceptar la situación. Bien dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Por eso no te preocupes y ocúpate. Mientras algo no va bien en tu vida y sientes que por el momento no puedes intentar más, entonces enfócate en otra cosa, pero que al igual que la anterior te genere bienestar. Porque sí, solo debes enfocarte en cosas que te hagan bien, no en problemas, no en situaciones dolorosas. De hecho, lo mejor que puedes hacer con ellas es ignorarlas. Aunque si en tu voluntad está, sácalas de tu mente. Entiende que en la vida, a veces hay que soltar para avanzar. A veces nos tenemos que caer para levantarnos, para entender el porqué de algunas cosas. Primero debes conocerte. Primero debes saber qué hay de mal en ti. Porque si no actúas bien, atraerás cosas malas. Eso ya lo sabes, ¿no? Puedes tener el equilibrio en tu vida, sí. Pero para eso debes dejar esas cadenas, dejar ese dolor a un lado. Dios puede ayudarte, pero si no quieres, ¿cómo crees que lo hará? No me cansaré de repetir esto. No te apegues a nadie. No te sientas dependiente de nadie Mientras más te aferras a alguien, más sufres, más infeliz eres No te sientas un fracasado porque has decidido aceptar que las cosas pasen, no Aceptar no significa conformarse, en realidad significa liberación Y la liberación trae consigo paz La verdad me parece increíble ¿Cómo el ser humano es capaz de encerrarse en una burbuja por sí solo? Que con la primera señal de que las cosas saldrán mal, ya deja de intentarlo. No digo que todos somos así, pero hay casos. Y no entiendo cómo esas personas pretenden que la vida les depare algo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo si no lo han intentado? ¿Cómo esperan que Dios les permita conseguir eso que, al parecer, anhelan tanto, sin esforzarse solo un poco? Y digo al parecer porque si de verdad quisieran conseguirlo, estarían luchando por ello, y no lamentándose. Pero tengo que aceptar que, así como hay personas que prefieren detenerse y lamentarse, hay otras que lo han dado todo, y aunque no han visto resultados, aún así continúan luchando esas personas que no se rinden a pesar de las adversidades esas que a pesar de estar atravesando un mal momento piensan no solo en ellas mismas sino también en el bienestar de los demás ustedes que siguen ahí luchando por eso que tanto desean a ustedes les viene algo verdaderamente bueno pero mientras llega no dejen de intentar no dejes de intentar te toparás con un rayito de luz que alumbrará tu camino para guiarte hacia el éxito tú no solo te rindas si te toca caminar solo hazlo aunque en realidad no lo estarás del todo porque él estará ahí contigo guiándote en cada paso que des asegurándote de que cada uno de ellos valdrá la pena. Tú, que a pesar de las caídas, continúas levantándote. Tú, que a pesar de que te han destrozado tantas veces el corazón y aún sigues creyendo en el amor. Tú, que sientes que ya no puedes más. No dejes de creer. No dejes de confiar. Dios tiene un plan para ti. Nunca te olvides de estas palabras. No sé cómo la quieras ver, si como algo sabio o no. Yo la verdad no me considero un sabio. Me considero una persona que ha pasado por cosas sumamente fuertes en esta vida y por eso, pues bueno, estamos acá parados o bueno, acá grabando. De manera de que me escuches, entiendas el porqué de las cosas. Por favor querido o querida amiga, tú, sí, tú luchadora, luchador. Estoy seguro que lo eres. Si has llegado a este punto del video, te pido que por favor me dejes un comentario con una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final de este video. Así sabré que te está gustando y que eres fiel al canal.